Otro compañero, uno por allá y el otro por acá, seguimos, uh, tremendo pescado. Ya que termolú, doblete encima, uno por un lado de los que empuja y otro por el otro, compañero. ¿eh? San Lorenzo, la actualidad, día 4. Pescadito por acá, para el compañero.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 5, acá de la mano de los chicos oh, que vinieron de La Plata oh, oh. vamos a salir a realizar una pesca de pejerrey y mi colegón con motor como pueden ver modo de destrucción compañero Le creo la orfilia de la mano de estos monstruos ¿eh? van mejorando los resultados compañero sí, señor. Sí, señor. A mí. vamos a mostrarlo a la cámara, acá el pescadito que sacó Ari, el primero ¿eh? espectacular amigo con Tuti, Santi, a ver, eh. Día 5. Tierra de megalodones, compañero, ¿Ah, ah, ah, eh. Tierra de megalodones ah, para ah, el compañero. Con el crinqueo, el mejor ah, mesero. Por ah, un lado, de lo que empuja, compañero, eh. Y otro por el otro. El guía, ¿te no, falló, Ari? No, no. Recomendable. Muchas gracias, amigo, Día 5, acá de la mano el compañero. Santiaguito, muy linda pesca. Sí, sí. y Julián, salimos sí, sí. a realizar una pesca de pejerrey donde bueno, hoy el grande, no quiso abrir mucho la boquita. Sí, sí. Pero cuando se nos dio a última hora, terminamos metiendo este pescón, chico, ¿eh? Espectacular, genial. La pasaron lindo. Sí, recomendable. Recomendable. Bueno, eso es lo importante. Sí, Muchas gracias compañero, eh. Totalmente recomendable. Por mucha pesca más juntos, eh. Hasta la próxima. Gracias.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 24, 25 y 26 de marzo.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 Lía, Robson. Amigo, Daniel, Daniel, Daniel, grande Daniel, hey. bienvenido. Me alegro verlo. Pesca Bando. recreativa embarcada, capitán Robinho, Lara, a sus órdenes. Hoje vamos a hacer una pesca exclusiva, una pesca recreativa. Né? Boa para ninhos, para mujeres, para velhos. Para, para todos.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 ¡La papá! el pecho por aquí, entonces hay dos movimientos, uno para soltar la lanza, otro para se prender y yo giro para atrás, se pesca no se pincha, se pesca al lado del barco, ¿eh? se pesca al lado del barco que es más tranquilo. Queríamos mostrarle algo de lo que tenemos en multifilamentos,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 un pulpo mira un pulpo qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Bueno, un pulpo qué un pulpo bueno buen comienzo ya tenemos para el vermú a ver, de la patita a ver. ¡Uy, grande! ¡Sí! Ah, ¡Foto! ¡Foto! Te vuelta, te vuelta. ¿Qué vendría a ser ese? ¡Un carapicú! ¡Carapicú! Muy bueno, dale para la cámara, hombre. Ahora para la, cámara. la pescadora, muy bien. Date vuelta para la cámara. Ahí está. es un carapicú! muy rico también, ¿eh? muita carne muy rico, ¿En la no, no tiene fina, no, el 10 acá, ¿eh? parece un 10 no se pega acá, se pega pela panza, ¿eh? se pega firme uh -huh. pela panza, ¿eh? uh -huh. panza. vamos a para abajo. ¿eh? no hay problema, saca la a ahí vamos oh, la pescadora fuerza la en el azul de arriba picó mira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 bocanero canero? Muy, muy, carne muy rica, bocanero. muy buena. Ronca también, va a roncar. Gabriel. Es por Perita, una borriqueta. Papaterra le dice <risa> Corvina perita, eh. la de allá, la borriqueta perita, ja. linda eh? Sí, Toda carne esa. Wow, muy buena. Muy buena. Llega la cabeza, ¿sí? eso, no hay espinas, ni dientes, eso es para sacar está el guerrero de la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 Comunicate al 227 510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Ahora hora de ir embora. Ahora embora, parece. Más de una oh, bueno. Arriba. Dale, carnata. Se te usa como carnata. Oh, perita, vai, perita, una perita linda, esa. muy linda. Oh, ¿Quieres sacar o saco, no, no, saco sí. yo, está bien. Primero si filmes las fotos, ¿ok? La borriqueta. Uh -huh. es como como tiburón. Pero um. el color me gusta. ¡Opa! Escapo. Eh, para para vale, para para mí, para mí. Porco. eso Porco Ese es el peche porco Dame el teléfono que te saque la foto dame dame dame. No, dame, dame, dame, dame el teléfono Uy, tira fuerte Eh, no sé. eh. Segura acá segura Mira, mira mi amigo Porco Es, es po muy bonito ¿eh? peche Porco. el chancho Vejo el chancho Vejo el chancho, peche chancho. Peche chancho. Peche chancho. Muita carne, muito... olhos azuis, olhos azuis, olhos olha olhos... Tem... os dentes. Ai, meu Mas não ataca, não morre, né? Então para sacar só saca fácil né? Parece uma piranha. E uma carne muito rica. Uma carne muito rica. Olhos verdes. Para o Campeona, campeona. Bucanegra. una boca negra, linda, lindo, campeona. lindo. Fotos, lindo. muy linda. Campeona, boca campeona. <risa> negra que ronca. Sí. Tienen.